Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is Advanced Intermediate number 46 and we are dealing with a question from Anthony Light. Hola Anthony. Hola Anthony. And Anthony wants us to talk a little bit more about the imperfect and the intention of the imperfect tense. Entonces, nos vamos. No. No, no, De no, hecho. no nos vamos. <laughs> no, no, no, no hemos empezado. Nos vemos en la segunda parte. Eso sí. <laughs> Ok, eh, Anthony dice, yo trabajaba en la estación, pero ahora trabajo bla, bla, bla, ¿vale? Sí. I'm struggling to understand that the imperfect is the intention. It is clear that it's part of a story, but sí. it's also a fact that I used to work in a station. Vale, claro. Correcto. Sí. Muy bien. Sí, sí. Es que cuando estábamos hablando de la diferencia entre el pretérito, siendo la acción del verbo, y el imperfecto, siendo la intención. Pero estábamos hablando de ciertos verbos, no de todos los verbos, ¿no? Bueno, es que hablábamos del verbo poder. Poder ¿verdad? y querer. Y querer. Sí. Decíamos que si, si dices pude hacerlo, lo hiciste. Y si dices eh, o, o, no, o, o no pude, mejor, no pude hacerlo, no lo hiciste. No podía hacerlo, no lo hiciste. Podría ser cualquiera de No lo sabemos. Ser, no lo sabemos uh -huh. ¿sí? y, igual que eh, no quise ir, no fue. Y no quería ir. Puede ser que al final fueras o no. Sí, vale. Entonces, es la idea de la intención. El imperfecto es más como, como el, el, la lista de que haceres, ¿no? Uh -huh. To-do list. Es como tienes que hacerlo, pero bueno. En la frase de, de Anthony, yo trabajaba en la estación. No es el, ese tipo de, de, de frase. ¿no? Yo trabajaba en la estación. Uh -huh. Yo trabajaba en la estación. Pero... Esa frase típicamente no es, no es una frase completa. Yo trabajaba en la estación, pero ahora... O, claro, ¿sí? tienes que completar la, la frase. Entonces, típicamente la, la, la, el imperfecto en una frase así es, es más como lo que, lo que estaba pasando. Ajá. ¿No? Y es, es un used to. Sí, ¿Vale? exactamente. I used to work at the station. Sí. Es un sí. used to, no es un I was working, ¿no? O I worked. Es que en inglés se traduciría como I used to work o I was working. Sí. Porque es que no siempre I was working es trabajaba. No siempre, a veces es trabajé. Ah. Porque son reglas diferentes en inglés sí. y en español. Sí, podemos decir I worked in that uh, station. I used to work in that state. I used bueno, to work, Podemos usar eh, el, el pretérito. Funciona más ah. normalmente, pero I was working um, no funciona siempre. No. Como I was working equivale a eh, imperfecto. No siempre. Mm. Mm -hmm. No siempre. Entonces, lo, lo que tenemos que, que ver las, las normas eh, más grandes del, del pretérito y del imperfecto. Pretérito es acción y siempre se ha cumplido, ¿vale? El imperfecto es la descripción de una acción, ¿vale? Entonces, sí, muchas veces se ha cumplido también, ¿no? Como uh -huh. es, yo, trabajaba, claro. yo trabajaba allí, que no hay duda, ¿eh? Trabajaste allí. Pero estamos hablando, cuando hablamos de la intención, estamos hablando de, por ejemplo, vamos a hablar de tener que, ¿Vale? y yo puedo decir mira esta mañana tuve que llevar a Sebastián a su clase sí vale muy bien cuando yo uso uh, uh, cuando yo uso so, <risa> <you so. risa> <You so. risa> so. deberíamos hablar es como yo uso yo uso you so. sí, you so. <risa> sí usando la j eh, cuando uso tuve que lo hice no hay duda verdad claro Tuve que hacerlo y lo, lo hice. Porque el pretérito es tan definitivo, ¿no? De lo has hecho. Pero si digo, esta mañana tenía que llevar a Sebastián a, a su clase, ahora no sabemos si lo, lo hizo o no, no. Claro. Tengo que terminar. Pero no pude. Exacto, pero no pude porque tenía problemas con el coche, ¿vale? Entonces, tenía que hacer algo usando el imperfecto, es nada más lo que tenía en la lista de qué hacer, es, ¿no? Es lo que tenía que hacer, pero luego tengo que... puedes decir, mira, tenía que llevar a Sebastián a, a su clase y al final, sí, salimos tarde, pero salimos, ¿vale? Entonces, sí, lo hice. Es normal. Es una frase muy usada también. No, llevar a Sebastián a su clase no <risa> Lo de salir tarde salir al final tarde llega tarde, sí Gracias a, a, a Cintia Por supuesto Cintia siempre sale Es la única, la última persona de salir Es de, verdad, soy la última la persona sí. sí. Y tiene una explicación Claro. Claro Porque yo tengo que ir recogiendo detrás de ellos Antes de salir entonces, yo tengo que recoger la taza de café, de té, los cereales, ni ni ni, ni ni ni ni ni ni Y ellos salen directamente y yo estoy detrás. Gordon, ¿tienes esto? Gordon, no sé qué, el abrigo. Y Gordon ya, ya está en el coche Muchas veces. viendo los mensajes. Muchas veces. Yo he vestido a los niños. Ya los he puesto en el coche. Yo estoy en el coche, el coche ha arrancado y estoy allí. Esperando, claro, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y luego entra Cintia en el coche y me dice, ¡Gordon, has visto la hora! ¡Siempre salimos tarde! Oh, le digo, Gordon, ¿has cogido eso que te dije que tienes que coger? No, no, no he cogido nada. Yo estoy aquí. Y tengo que volver a entrar a coger las cosas que Gordon tenía que coger. Es que no, ¿eh? Bueno, Llegarnos yo. bueno, no sé cómo, cómo hemos llegado aquí, pero la a domestic, ¿no? Sí, cuando... sí, domestic. Ya. Luego hablamos, ¿eh? Entonces, ¿qué diferencia había, Gordon, entre yo trabajé en la estación y yo trabajaba en la estación? Vale ahí vamos, al tema que te quema. Ok. Yo trabajé en la estación. Para mí puede ser una frase y no necesitas añadirle nada más. Yo trabajé en, en, la, en la estación. Punto. Durante un periodo de tiempo y ya, ¿no? Sí, o yo trabajé un año en la estación. Sí. O yo trabajé unos meses. Algo con tiempo definido, ¿no? Sí. Eh, eh. Si, no, si, no, si no le pones un año o unas, unos meses, Aún así lo, lo estás midiendo en la sí. cabeza de, sí. de tu oyente, ¿no? Sí. ¿Vale? Aunque sea largo, ¿eh? Porque puede ser yo trabajé sí. 30 años en la estación. No claro. significa que sea una hora, ¿eh? Puede claro. ser algo, un proceso largo, pero definido. Pero, if you measure it, it. Ya, claro. entonces. Pero vale. si yo digo, yo trabajaba en la estación, en mi opinión, esa no es una frase completa. Es como... Falta... Obviamente, falta ahora cosa. falta... Y ya no. Y ya no. Eh, o, o yo trabajaba allí y mientras trabajaba allí, bla, bla, bla, uh -huh. bla, bla. bla o algo así. La frase sí. necesita otra cosa, ¿no? También puedes decir solía trabajar en la estación. Yo solía sí. trabajar, que es el I used to, uh -huh. literalmente, ¿no? Sí. Yo solía trabajar en la estación, uh -huh. no sé, cuando era joven. Pero, eh, normalmente, más algo más, ¿no? Uh -huh. Yo trabajaba en la estación, punto. No es, no es una frase muy común, ¿no? Es como, ¿y qué? ¿Y qué? Porque sí. el imperfecto siempre es el, el, como, ¿cómo se dice el, el background? El fondo. El fondo. Lo iba a decir, pero, vale, el fondo. De, es, es lo que pasaba detrás de la acción. Uh -huh. ¿No? Como la música de, de, de, un, de una obra de teatro. Hay música, hay luces, la gente baila, baila. Y luego la acción es el pretérito. Y todo de fondo es, es el imperfecto, ¿sabes? Pero en este caso, de, de eh, eh, la intención, solamente con unos verbos, cuando intentas decir algo como no podía, eh, no quería y tenía que todo eso es, es como no sabemos uh -huh. si, si pasó o no no exacto pero no pude no quise tuve que sí ese tipo de, de ha verbos. pasado no exacto sí. muy bien el que el más gracioso para mí uso de, de imperfecto más interesante es cuando hablamos de la hora Sí. Por ejemplo, eran las 7 de la mañana cuando fuimos. A... Eran las 7 de la mañana. Y la gente dice, ¿cómo es posible que sea era? O eran, en este caso. Cuando estás diciendo la hora específica, las 7 sí. de la mañana. Sí. Yo tengo la respuesta. Venga, Gordon. Yo sé. Ese es, es, es interesante que sí, de. Un momento, sí. me has dicho que sí. Yo tuve que, que pasar mucho tiempo pensándolo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O cuando tenía 20 años. Claro. También. Pues ya sabemos que decimos. Típicamente, y no estamos hablando del verbo estar. Dos acciones no pueden pasar a la vez. ¿Vale? Generalmente. Dos pretérito. Entonces, si estás hablando de dos cosas a la vez. Una cosa tiene que ser imperfecto, ¿vale? Pues, ¿qué pasa cuando decimos, eran las 7 de la tarde? No es una frase completa, siempre va con otra cosa. Eran las 7 de la tarde, cuando llegué, cuando llegaste, cuando ocurrió, dos cosas, ¿no? Y igual, tenías 17 años, que Cuando salí de casa, cuando empecé claro. en la universidad. Entonces siempre hay dos cosas, por eso la, la hora y la y, y, y, ¿qué el otro? La edad. La edad. Siempre, que, joder, acabo de decirlo también. Siempre tiene que ser en eh, imperfecto. <risa> Nunca vas a decir cuando tuve siete años. Cuando tuve siete años, I suppose there'll be a, a sentence in which you could say that. But usually cuando tenía siete años. I, I, I haven't heard it. Cuando, cuando tuve, tuve siete años. Una vez, no, usually no, cuando tenía. Because you, it's always, you're always why we're talking in English. Ah, es que me, se me va la pinza. Well, cuando, no. tenía, cuando tenía siete años. Porque siempre estás hablando de dos cosas, pasando claro. a la vez. Por eso, tiene, es, es fácil, cuando lo sabes es fácil, pero, pero también confunde. Entonces, eso <risa> es todo, eso es todo. Te, falta decir, y es fácil para mí. <risa> <risa> Suckers No, no no. Hablando de eso vale. Va, yo voy a coger este libro, otra oh, vez, ese libro Con la tiene... esquina, esquinita sí. ¿Qué falta? sí Falta una esquina Fue una de las veces que le dije a Gordon Gordon, ¿te has acordado De hacerles la comida a los niños? Y Gordon ¡Ah! No, yo no, no me acuerdo <risa> De nada sí, Yo le <risa> Pero Cintia, ¿no le das pecho al niño o qué? ¿Está chupando las esquinas de mis libros. Bueno, la tapo así. ¿vale? I like it. I like this. I like this. It makes me think. It makes me think about happy days. Yeah, yeah, yeah, it's, it's all, it pages? He, he, he actually sucked it, rather only, only, only two He actually yeah. sucked it, because he, he didn't really have teeth at the time He was, he was more in a sucking <laughs> mode but, but he was able to, to rip it off <laughs> All that about the time and age and the intention of the verb And all of that, everything's in this book Would you believe that this is... Our, our book <laughs> This is a product of Lightspeed <laughs> Spanish. No, this is the most popular book that we have on the market. We've got 10, and this is the most popular. Um, and why? Because the past tense is just what causes us problems. It, it really does. It's one of those, and it's so important because we spend most of our time talking about what we've done. Uh, you know, what we're going to do, what we've done. We tend not to spend that much time in the present. We should, if, if, you, <laughs> want, if you want to be zen be in the present but those, for those who live in the past this book is the, is the one that, that would really it'll help to clear up all of those doubts ok pues eso es todo Cintia. muchísimas gracias high aquí, five aquí. high five choca esos cinco otra vez choca esos cinco choca esos cinco Joder. una frase manipulada Manipulada, ¿por qué? Porque ha venido de high five, ¿no? No. El high, chocar, five, ha chocar ven... es esto. El high five ha venido desde los Estados Unidos. Cinco. Vale, high five yo puedo estar así. Ajá. No significa chocar. Mira, high five. Sí. ¿Ves? A ver, la, la <risa> gente dice aquí choca, ¿no? Típicamente. Choca. choca, choca. Sí, choca, choca. Choca. Sí, choca. Pero es choca esos cinco. La frase larga. Ajá. Para que lo sepáis. Muy bien. Yo no lo sabía, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Esos cinco? ¿No? ¿Esos cinco? ¿Como cinco dedos? Claro, claro. claro. Sí, sin sí, No sé, por si no lo sabías. Como no sabes muchas cosas. Vale, chicos. Es fácil cuando lo sabes. Soccer. Sí, sí. Ay, Dios mío. Entonces, chicos, eso es todo. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.